Bueno, vamos a pasar de un acento castellano-castizo a otro acento castellano-castizo, pero bueno. Um, el tema de este mesa redonda uh, es uh, gestión de los riesgos en ciberseguridad, que hemos tenido muy buen ejemplo de cómo va el tema uh, gracias a, a Deepak. Um, tengo conmigo... Cuatro, uh, cuatro eminencias que tienen los pies en el barro, que viven en las trincheras de, de este tema. Um, a mi izquierda tengo a Ricardo Barrasa, que es el presidente de ISACA, el Information Systems Audit and Control Association aquí en Madrid, um, que está dedicado al desarrollo, adopción y uso de conocimientos y prácticas líderes en la industria a nivel mundial para sistemas de información. Um, es profesional independiente, colaborador con Crow aquí en España y director de privacidad en Itas, uh, NITASA, NITASIS, perdón. Pero más que nada, o oh, oh, encima, es miembro del Comité de Expertos Independientes de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional en el DSN, que es el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno uh, de España. Um, también tenemos a, a, a Santiago de la Fuente de Gobertis, uh, es el asesor técnico jefe de Gobertis, siendo consultor uh, de ciberseguridad, um, IT y gobierno, riesgo y cumplimiento normativa. Um, Covertis asesora a un, una multitud de empresas aquí en España y en el extranjero sobre el cumplimiento de normativas nacionales, europeas y globales que es un conjunto no solamente bastante complicado hoy en día pero solamente se está haciendo más complicado aún. A mi derecha tengo a Jesús uh, Friginal, que es country manager de SCASI ciberseguridad seguridad aquí, que es una empresa muy interesante porque um, es una consultoría independiente de ciberseguridad que opera en sectores críticos como espacio, transportes, finanzas, salud, energético y también. Um, y y trabajen en ayudar a empresas a mejorar su ciberresiliencia uh, um, y capacidad de hacer frente a ciberataques. Entonces, trinchera total y absoluto. Y, y a mi derecha más lejano tenemos a nuestro propio Mario García Herbás, que es director de, del área de infraestructura aquí en... Uh, la UFV, que ha estado aquí 20 años uh, lidiando con todo lo que hacen los alumnos con la estructura informática en la UNI y lo que intentamos hacer profesores y PAS. Entonces, lo que, lo que vamos a hacer con cierta rapidez, um, voy a pasar primero, uh, voy a, vamos a hablar con Ricardo Barraza, um, por lo que hemos oído uh, en estas ponencias y, y en el otro mes redonda, um, es bastante claro que uno de los retos principales es concienciar a las organizaciones y sus empleados, clientes, uh, en las realidades de la amenaza. Entonces, mi pregunta es, ¿qué deberemos estar haciendo aquí en la universidad? ¿Cuáles deberían ser nuestros retos principales? ¿Y qué veis en otros? ¿Qué están haciendo otras instituciones similares? Muchas gracias, Robert. Eh, primero, agradecer tanto a la Universidad Francisco de Vitoria como a la IAPP, a IAPP por invitarnos y sobre todo colaborar también desde ISACA Madrid en este, en este evento. Eh, nosotros, ISACA, ISACA es una asociación profesional similar a la IAPP, nosotros más en el mundo de la... ...auditoría, de la ciberseguridad... ...de la gestión de riesgos informáticos... ...también ahora te en temas de, de la privacidad... ...y lo que sí estamos siempre es muy pendientes... ...de los universitarios... ...los universitarios son los profesionales de mañana... ...y también tenemos... ...bueno, os podéis asociar... podéis tener acceso a eventos... ...esta tarde tenemos un evento... ...que vamos a hablar del esquema nacional de seguridad... ...que es muy interesante... ...pero bueno, después de DIPAC... ...lo tenemos complicado... ...ser entretenidos, divertidos... ...y sin duda... ...lo que sí vamos a conseguir es ser breves... ...vale... Eh, Deepak, quería hacer un comentario... ...nos ha enseñado... ...lo que hay en el mundo real... ...no nos ha enseñado a hacer esas cosas... ...y yo pongo un símil similar... ...si yo ahora dejo el coche aparcado en el parking... ...imagínate que soy muy despistado... ...y lo dejo con las llaves puestas... ...si yo voy ahora y veo a uno husmeando... ¿Qué puedo pensar? ¿Que me lo quiere robar? Llamo a las fuerzas de seguridad del Estado, le doy un collejón, ¿vale? Ojo con lo que hacemos, ¿vale? Yo cuando veo una puerta abierta de un domicilio no se me ocurre entrar, ¿vale? Ojo que estos son puertas abiertas y entramos en unos entornos delicados. Ojo que es delito, ¿vale? Y lo digo yo cuando hace ya treinta y tantos años y tengo por aquí algún compañero de universidad, lo que más nos gustaba en aquella época, en un PDP-11, era ver hasta dónde podíamos llegar. Y solo teníamos curiosidad. Ojo con la curiosidad que mató al gato. Bueno, el tema, del, el tema de descubrir las, las vulnerabilidades es un tema interesante, pero ojo hay que hacerlo desde el punto, del, del punto de vista del bien y vender solo a Microsoft. Y no a otros. Y otros pueden estar los estados, ojo, que pueden estar ahí los estados, y bueno, están, no pueden estar, van a estar. Bueno, el, ya hemos estado viendo que el tema de la ciberseguridad eh, demanda muchos profesionales. Podemos hablar en ese otro debate que está también muy de moda, es eh, sobre si están bien remunerados o no. Eh, ¿Qué profesional está bien remunerado? Te podría decir, ¿vale? y es una pregunta genérica. Bueno, el nivel, esto según la Unión Europea está creciendo un 13% anual, con lo cual los que estáis estudiando en este grado, que creo que es la única, grado de ciberseguridad o doble grado, creo que es la única universidad que lo tiene, ¿vale? pues enhorabuena, creo que habéis elegido bien, aunque hasta ahora la ciberseguridad se estudiaba siendo hacker, ¿vale? con pasión. De hecho, los que son hacker es que trabajan 7x24, están todo el día estudiando, todo el día buscando. ¿vale? Son grandes profesionales por eso. Y esa pasión es la que hace ser un, un brillante, un excelente profesional. Hablamos de que en Europa podemos, y según he estado viendo estadísticas, se necesitan un millón de profesionales ahora mismo. ¿vale? También yo soy experto en ciberseguridad, no la parte más tecnológica, sino la parte más de consultoría, pero lo que sí soy de profesión, soy... Auditor informático. Es otra profesión donde tienes que conocer la ciberseguridad y otras muchas series de cosas y verificar que las cosas se hacen bien para que no pasen cosas como estas, porque el tema de la eh, ingeniería social tiene que ver mucho, pues lo ha dicho dipad muy claramente. Si eres hombre o mujer, qué cosas te afectan, qué cosas te gustan, tú das mucha información. ¿vale? Entonces, el tema de los auditores... Nosotros desde ISACA tenemos unas certificaciones donde, después de que pueden complementar este tipo de formación que tenéis en la universidad o que cogéis por vuestra cuenta y que está en nuestra web y no voy a avanzar mucho más en, en esta línea. ¿Vale? Si vamos a las bitácoras de, de INCIBE, a ver la tengo. los datos que nos, que nos ponen es que prácticamente un... Un 4% solo de los ataques tienen que ver con los ataques más de activistas o ataques desde organismos más oficiales, llámese naciones o demás. Pero estaríamos hablando de que casi el 80% son de ataques tipo lo que hemos visto ahora de phishing o incluso un spyware o ya incluso de ransomware. ¿vale? Ves el tipo de ataques? Tiene que ver mucho con la ingeniería social ¿vale? y con el tema de estar más atento. Y como hemos visto, cualquiera puede, puede caer no solo si te cambian una I por un uno, por una L o cualquier otra cosa donde un poco la agudeza visual puede ir en contra. incipe el año pasado estuvo coment comentaba que hubieron más de 120.000 ataques de seguridad en, en España. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues aquí lo que necesitamos es que Igual que todo el mundo sabe determinadas cosas que no nos han inculcado nuestros padres desde, no sé, cuando salimos a la calle, de la gente que tiene mal aspecto o los problemas propios asociados a la, a la circulación de los vehículos, el tema de la ciberseguridad o el tema de la seguridad lógica, como a veces también la llamo, es un tema de educación desde los primeros momentos. ¿vale? Es un tema de saber que tenemos una serie de riesgos y de saber convivir con ellos. Con lo cual, para mí lo más importante es que el, conozcamos que existen los riesgos, ¿vale? Porque todos trabajamos en ge, se, basándonos en gestión de riesgos, como hacía el amigo este que tiró el, el PC al, a la basura, todavía le dice, oye, me es rentable, por un lado me piden 500 y por otro lado uno nuevo por 400 me sale la cuenta. Con lo cual es un tema de gestionar los riesgos, pero hay que conocer lo que es la ciberseguridad. Entonces el tema de la ciberseguridad es un tema más de... Formación, por un lado, formación a distintos niveles y sobre todo de concienciación. Entonces, para mí es lo más importante que tenemos que estar hablando es, los retos es en concienciar a la gente. Este tipo de charlas os conciencia de lo vulnerables que podemos llegar a ser, de toda la información que tenemos, que le está expuesta y con determinados datos recogidos de distintas fuentes podemos saber mucho de las personas. Entonces, para mí... El, lo que se necesita, además de buenos profesionales que realiza la universidad, es el tema de la concienciación. Concienciación a nuestros empleados, concienciación a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Es un problema, muchas veces, casi todos los problemas que tenemos vienen asociados por una falta de comunicación o porque tenemos que mejorar. Entonces, además de todas estas formaciones técnicas, la concienciación... ...quedarnos claro que existen muchos problemas en Internet, que Internet es muy... ...podemos asimilarlo al mundo real, hay mucha gente buena, pero también hay algunos malos y otros malísimos... ...y entonces nos tenemos que preparar más en comunicar mejor, en concienciar y, algo así podríamos decir, mejorar esas, esas destrezas. ¿Vale? Yo creo que esos son los, los retos por donde tenemos que ir, mejorar en la comunicación y las destrezas, la parte técnica... Creo que lo estamos haciendo bien. Se podrá mejorar, pero yo iría en esa línea. Muchas gracias, Ricardo. Um, nos, nos lleva a uh, nuestro siguiente invitado, Santiago de la Fuente, que Santiago es, um, vive en las trincheras, ve lo que están haciendo las demás empresas, uh, cómo están intentando concienciar a su gente, defenderse lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. Entonces, pues mira, mi pregunta muy fácil es, ¿cuál es la realidad de la seguridad en las organizaciones de, digamos, de forma general? ¿Y qué es lo que realmente nos encontramos cuando analizamos a la seguridad de las organizaciones? Pues, muchas gracias en primer lugar por, eh, a, a la UFV y a la IAPP por invitarnos a estos eventos, que son muy buenos para todo el mundo en general, ¿vale? Y un poco, pues, contestando a tu pregunta, eh, bueno, las trincheras, parece que vamos a la guerra. No, al final, cuando nos cogen, aquí hay también gente que se diga a la consultoría, igual que Isaac, hay consultores, auditores, etcétera, en cada uno de los momentos te pones una gorra como consultor para darles consejos, para ver cómo están, etcétera. ...y el auditor ya te pones para pedir evidencias y que te, realmente te lo demuestren... ...pero sí que lo que vemos al final es que... ...bueno, las empresas y los usuarios... ...cada vez están más concienciados en temas de seguridad... ...en temas de que... ...existen riesgos relacionados con las nuevas tecnologías... ...que la tecnología avanza muy deprisa... ...esto puede llevar a algún problema... ...porque las, las empresas quieren... ...tener esa sensación de seguridad... ...quieren ver cómo están a nivel de seguridad pero también quieren un poco ocultar eh, sus miserias en algunos casos. Entonces depende también hasta qué nivel y hasta qué punto puedes eh, eh, profundizar en cada una de las organizaciones. Te encuentras casos, eh, vamos a la, lo que es esto, lo me ha preguntado, de la vida real, ¿no? la que la vida es real y todos lo habremos vivido. Eh, ¿Tú quieres, ponerte, pues, quieres poner medidas de seguridad? ¿Quieres estar seguro? Dime cómo estoy y después cuando llegas a la realidad y empiezas a, a pedirles eh, cuéntame cómo estás, cuéntame qué estás haciendo bueno, pues yo tengo y eh, me hemos metido mira, estamos ahora eh, con un cambio de transformación digital estamos poniendo medidas, estamos metiendo hemos comprado un firewall de, alta, de, de última generación hemos puesto un UTM hemos puesto un doble capa de firewall hemos puesto un SIE un generador de eventos esto no, está muy bien ¿no? o sea, esto empiezas a decir, claro, tú empiezas a decir lo que hay cuando empiezas a profundizar un poco más, ¿qué es lo que pasa? Yo pongo medidas, pero si sí, después no tengo quien las gestione, quien las opera, quien las vigila, pues es igual que si tú tienes que proteger tu casa, pones tres muros, pero no tienes nada de vigilando, y mientras que tú estás durmiendo a la siesta, te están haciendo un agujero por debajo. Entonces, eh, falta muchas veces capacidad, eh, falta muchas veces eh, que cuando estás haciendo las consultorías... O, o, o eso, de intentar ayudar a las empresas, a las organizaciones, eh, eh, falta esa, a lo mejor esa falta, no falta de confianza, sino que parece que se les estás examinando o parece que les vas a sacar pegas, que de ahí se pueden derivar acciones contra eh, profesionales de la organización que no estén haciendo bien su trabajo. Y no es cuestión de juzgarlos es que si quieres saber cómo estás, de verdad tendrás que contar la, la realidad de la situación, ¿no? Entonces, eso te lo encuentras muchas veces. Te encuentras que en eh, muchas ocasiones se sobrevaloran las amenazas que pueden llegar a ocurrir, entonces tú quieres poner muchas medidas que al final lo que te estás haciendo es que no las puedes gestionar, te están suponiendo un dinero y un, un retorno de inversión que no vas a conseguir porque, porque no lo vas a gestionar bien y que te puede llevar a errores, a abrirte nuevos vectores de ataque y nuevas vulnerabilidades que antes no tenías, ¿vale? Después, ¿Qué pasa? que eh, bueno te eh, da una falsa sensación de seguridad yo tengo muchas cosas puestas qué bien estoy no entonces y realmente lo que estás haciendo es justo lo contrario entonces, esa falta de o esa sensación de falsa seguridad también tenemos un problema eh, hemos estado hablando antes con el RGPD el nuevo reglamento hay uno de los conceptos que se pusieron y uno de los eh, términos como el de la responsabilidad proactiva eh, la, la contability y, y términos de estos como le, también el tema del de privacy by design, privacy by default, security by design, security by default, o sea, es otra de las cosas, enlazando con lo que se ha dicho y lo que, lo que tenemos casi toda la gente que nos dimos a, a seguridad, es el tema de la, de la formación, la concienciación, etc. Por mucho que lo digamos, no nos cansaremos de repetirlo, pero no es solamente una formación, una concienciación que sea en la organización y se deje es decir, que es una cosa que se repita. Porque a ti te dice una cosa ahora y mañana se te olvida. Cuando pasó el tema de que robaron todos los usuarios las cuentas de Facebook, no sé qué, una alarma social, un macho de 80 millones de cuentas, etc., al cabo del tiempo nadie se acordaba. ¿eh? ¿Hasta qué punto eres tú capaz o eres consciente de que si te han robado algo, qué consecuencias tienes? Eso ya es el nivel de riesgo que cada uno queramos aceptar, hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Entonces, Las empresas muchas tienen que... ...llegar y determinar cuál es el, el grado de amenaza... ...o el modelo de amenaza que quieren, que quieren tener en su organización. O sea, ¿qué quiero proteger? ¿De quién lo quiero proteger? Eh, ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Entonces, cuando hacemos los análisis de riesgos... ...es eso, primero tienes que decir cuál es el nivel de riesgo... ...aceptable de la organización. A partir de ahí tomarás medidas, pondrás tus medidas, pondrás... ...pero es la propia organización. Es, muy, es fundamental el apoyo de la alta dirección, la implicación de la alta dirección y que estés eh, respaldado por ellos. Eh, después el tema de la concienciación, y la formación, al final todas las somos repetitivos, somos seres humanos. Entonces, el, entre el 80 y el 90% de los ataques, o, y, o sea, de las amenazas y de los, de los eh, casos que pasan, son por fallos humanos. Y eso es así. Y después, por otro lado, al final hay, hay estudios que te dicen, bueno, el, más o menos el 35 o el 40% de las organizaciones de las empresas... Tienen estrategias de ciberseguridad. Seguridad de ciberseguridad. Pero tan solo alrededor del 40% de estas empresas está eh, conforme con esa estrategia. O sea, eh, yo pongo algo en la mesa, yo lo hago, pero yo no estoy totalmente de acuerdo, totalmente conforme con lo que estoy haciendo, porque sé que estoy haciendo algo que no, no, no está bien hecho. O a lo mejor puede ser por prisas, puede ser porque aquí muchas veces vamos a matar caballo. Es porque para acceder a ciertas... Eh, a ciertas ofertas a ciertos pliegos a ciertas cosas tengo que tener un sello que me diga que tengo que tener una ISO 27001 sistema, tengo que tener el sello de, que, que tengo el sistema de gestión de seguridad una 27001 una ISO 20000 tengo que cumplir con el esquema nacional de seguridad tengo que cumplir con lo que sea con el NIS con etcétera entonces si ya que hago el esfuerzo de ese de tener que amoldarme y tener que poner implantar una, una serie unas normativas cumplir con un marco regulatorio etcétera con el reglamento general de protección de datos etcétera si ya que lo estoy haciendo, ¿por qué no lo voy a hacer bien? Por lo menos que me sirva de algo. No solamente por tener un sello, sino que ya que lo estoy haciendo, que lo haga bien. ¿Vale? Eh, bueno, después podemos seguir hablando de lo que quieras y me preguntas de lo que sea. Pero al final es que cuando vamos a las organizaciones hay que ser consciente de que eh, si le abres las puertas para hacer algo, para que me digan cómo estoy a nivel de seguridad, que te las abran de verdad. O sea, no se trata de juzgar a nadie ni de ponerle una etiqueta que bien lo haces, que mal lo haces o que no. Porque van a salir cosas en la mesa que a lo mejor no le gustan a la gente. O a lo mejor sí. A lo mejor sale que falta que no gestionas las cosas de, de, No se gestionen las cosas, pero no es porque sea culpa tuya. A lo mejor porque no tienes personal. A lo mejor es que hay que pedir personal. A lo mejor porque los sistemas son obsoletos o has comprado cosas que no las puedes gestionar. Pues habrá, habrá que hacer algo. Hay que dar formación, lo que sea. Pero te lo tienen que dejar hacer. Entonces, bueno, ahí, ahí vamos, ahí estamos. <risa> Intentando ayudarles. A eso. Intentando. Pues muchas, muchas gracias, Santiago. <risa> Jesús, tú. Uh, ¿Está funcionando? Sí. Uh, tu enfoque es más hacia industria, pleno y, y, uh, y el, el riesgo operativo dentro de la industria. Con todo el tema de Internet of Things, IoT, um, el tema de ciberseguridad cambia de un nivel dramático. Entonces, lo que me gustaría um, preguntarte es que las, las empresas aquí en España son conscientes realmente del nivel de riesgo que implica todo esto y también si están educando adecuadamente a sus empleados sobre básicamente las actualidades del ciberseguridad. Bueno, pues eh, buenos, buenos días, lo primero. Y agradecer tanto a la universidad como a, a la International Association of Privacy Professionals que nos hayan invitado para participar en esta mesa. También muy particularmente a ti, Robert, por la gestión y la preparación de, de la mesa. Y, por supuesto, un placer estar aquí compartiendo Tribuna con Primeros Espadas. Bueno, para responder a esa pregunta, Robert, eh, me gustaría hablar un poquito de, de lo que es SCASI de lo que nos eh, ocupamos para entender exactamente dónde están los riesgos. Eh, nosotros en, en SCASI, como, como Grupo Europeo de la Ciberseguridad, damos servicio a nivel de consultoría a, a, a empresas a todas las latitudes prácticamente de, de Europa. Esto nos convierte en un observatorio, si me permitís la expresión, privilegiado, eh, para poder concluir o para poder analizar el estado de la ciberseguridad de diferentes empresas en función del país en el que se encuentran. Eh, podríamos decir que las particularidades de España con respecto a otros países en los que trabajamos aquí en Europa es que eh, la mayor parte de empresas son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Esto no quiere decir que en el resto de países en los que trabajamos no exista la pyme, también, también existe y también trabajamos con ella, pero el tejido eh, industrial está compuesto o se nutre principalmente de empresas de mayor tamaño. Esto, eh, que es ya significativo por su, eh, por su calidad, eh, a nivel de la ciberseguridad tiene un también una aplicación bastante concreta, y es que efectivamente, cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, eh, seguramente la aportación o los presupuestos que puedan dedicar a determinados temas son limitados, bueno como, como todo, no al final eh, las luchas de los presupuestos son encarnizadas a final de año por tratar de obtener el, eh, una mayor cantidad al año siguiente. Y en este caso la ciberseguridad es uno de los temas que, en los que... Nosotros tratamos de apoyar a los responsables de toma de decisión para realmente eh, que pesen en la mesa de la toma de decisión con el peso que corresponde. No siempre es posible, porque finalmente, como comentaba, es algo complejo cuando se tiene que decidir una partida presupuestaria para toda una organización, pero tratamos de que esto sea así. En cualquier caso, eh, mi reflexión al respecto, eh, tratando de responder eh, a la pregunta Robert, es que eh, muy pocas organizaciones a día de hoy son conscientes realmente de su, de su nivel de, de ciberseguridad real. Y quiero matizar esto porque seguramente, eh, si les preguntamos a todas las organizaciones... Eh, acerca de si son conscientes de, de los riesgos o de la importancia que, que puede cobrar la ciberseguridad para sus organizaciones, pues respondan que sí, evidentemente, ¿cómo no? Pero yo también eh, voy a tratar de interactuar un poco con el público y vamos a hacer un pequeño experimento social, porque al final las organizaciones eh, están formadas por personas, personas como las que estamos hoy aquí. Eh, y, y me voy a salir directamente de la tangente y, y voy a preguntar por el cambio climático. O sea, seguramente, eh, si yo preguntara aquí si todos estamos concienciados por la importancia del cambio climático, la mayor parte responda que sí. Eh, ¿Podéis levantar la mano los que consideráis que es importante colaborar con el cambio climático? La, la inmensa mayoría, ¿no? ¿Quién, quién no va a, a verlo de esta manera? Sin embargo, si pregunto eh, ¿cuántos de vosotros sois usuarios habituales de vehículos a combustión? Eh, al final mmm, encontramos en nuestros discursos eh, llegados, mom llegados momentos en los que hay determinadas contradicciones. En el caso de la, de la ciberseguridad también es así. Eh, muchas organizaciones no son realmente conscientes del peligro o del riesgo al que están sometidas eh, mientras no realizan una auditoría o un estudio fino de realmente cómo está su ciberseguridad, porque lo más fácil es que las empresas respondan, como así si estamos eh, nosotros, como tú comentabas, Robert, en las trincheras, eh, día a día comprobando que sí, nos responden que son conscientes, pero claro, cuando presentas encima de la mesa un informe con las vulnerabilidades eh, a las que está expuesta la organización, tanto técnicas como organizativas, eh, muchas empresas incluso entran en modo pánico, oye, ¿y, y, y Toma todo el presupuesto que necesitas, pero esto hay que corregirlo. Entonces sí es cuando eh, mágicamente se liberan los, los presupuestos que parece que antes no, no se podían liberar. O sea, esto es algo muy importante, el tema de la concienciación, como también ha comentado Ricardo al principio, eh, porque es la base de todo. La concienciación eh, es clave porque es cultura. Yo a este nivel eh, diferenciaría entre lo que es la concienciación y la formación porque la formación son, al final, una serie de habilidades, de capacitaciones que las personas eh, pueden llegar a tener para acometer una determinada tarea. Por supuesto que hay formaciones en, en seguridad, en ciberseguridad, en resiliencia, en muchos ámbitos de, de este terreno, que son muy interesantes. Pero la clave está en la concienciación, e insisto, eh, porque es cultura, porque implica un cambio cultural de todas las personas. De igual manera que cuando somos pequeñitos y nuestros eh, padres nos enseñan a cruzar la calle eh, por el paso de cebra, a esperar a los semáforos, eh, tendríamos que empezar a hablar en los mismos términos a nuestros hijos para que el día de mañana ellos puedan entender claramente la realidad que entallan esos riesgos. Y máxime, pues, eh, teniendo en cuenta la velocidad con la que se están moviendo las nuevas tecnologías, el atractivo que supone para mucha gente eh, el acceder a servicios eh, y a funcionalidades prácticamente inaccesibles eh, desde, en el tiempo, tecnológicamente no eran posibles, pero claro, eh, eh, el uso de esa tecnología también conlleva esa responsabilidad. Y la concienciación, en este caso, es clave. Luego, finalmente, eh, respondiendo también, Robert, al tema de los empleados, bueno, es que me viene muy a colación al respecto de lo que de lo que estaba comentando, porque da igual el sector en el que nos encontremos, da igual que sea más eh, más TIC o de infraestructuras de la tecnología tradicional, como que sea del ámbito del del OT, de operational technologies, eh, sistemas escada industriales, PDC… Al final, el tema de la cultura de la concienciación es el mismo. Sí que es cierto que los sistemas tradicionalmente IT viajan con una inercia eh, histórica de mayor protección de los sistemas eh, frente a los sistemas SCADA que históricamente han sido mm, sistemas más aislados, eh, menos expuestos a las vulnerabilidades típicamente porque las barreras físicas para poder acceder a ellos pues, eh, tenían o facilitaban esa, esa protección básicamente como el, el gran muro ¿no? de, de juego de tronos no venían los caminantes blancos porque estábamos protegidos por el gran muro pero en la medida en la que empezamos a conectar todos eh, es, toda esa tecnología de eh, escada IoT, al mundo de internet y a la conexión con los RPS y, y todo esto al final estamos, de alguna manera, abriendo brechas eh, en ese gran muro y estamos accediendo a sistemas que históricamente han estado muy poquito protegidos. Entonces, eh, pese a que la necesidad sigue siendo la misma, pero sí que es cierto que el nivel de concienciación es mucho más importante elevarlo rápidamente, acelerarlo en el mundo escala industrial que en el mundo IT. Y, finalmente, eh, por concluir esta primera parte de mi intervención, eh, comentar o, o volver sobre el inicio. Decíamos que las empresas están formadas por, por personas y, efectivamente, esas personas al final se van a sus casas. Y esas casas, eh, pues, eh, de igual manera, tienen dispositivos electrónicos, eh, dispositivos que se conectan a Internet. Luego, si somos capaces de crear esa cultura de la ciberseguridad, de abordar juntos esa transformación digital para la que muchas empresas de consultoría estamos ahí para apoyar, será mucho más sencillo que las personas cuando lleguen a su casa no se cambien la gorra, no cambien la gorra de decir, vale, ya estoy en casa, me relajo. No, porque como eso lo habrán interiorizado, lo habrán adquirido como un eh, hábito propio, eh, sabrán comportarse de igual manera responsable y de igual manera evangelizar, eh, en sus hogares, pues a sus familiares, a sus hijos y, y a todas sus personas cercanas. Al final, somos los principales embajadores de la ciberseguridad nosotros mismos. Muchas gracias, Jesús. A ver, don Mario, cuéntanos, ¿qué tal vamos en, en qué tal veis la realidad desde el punto de vista de, del, del campus, del UFV, y qué tal vamos. Bueno, eh, buenos días. Eh, lo primero, muchas gracias por, por invitarme a esta mesa de profesionales. Eh, estoy vamos, <ríe> encantadísimo de estar al lado de, de estos monstruos de, de la ciberseguridad. Y bueno, nosotros, sobre todo, bueno, yo vengo a hablar sobre todo de una palabra que no se ha nombrado aquí para nada, que es concienciación. Eh, creo que es uno de los pilares fundamentales de la ciberseguridad, la concienciación a todos los niveles. Eh, y también tenemos que desterrar la idea, por ejemplo, de que la ciberseguridad es cuestión de los informáticos. ¿no? Esto de que hay un grupo de personas por ahí que, lleno de aparatos, que muy sofisticados y que están todo el día mirando números y pantallas y gracias a eso estamos protegidos. Entonces, eh, aquí en la universidad, por ejemplo, eh, meternos en el tema de la ciberseguridad, eh, hemos tenido digamos, que cambiar eh, organizacionalmente la, la universidad ya que hay que implicar al gobierno de la universidad en todas estas materias para que haya temas eh, presupuestales disponibles, para que haya decisiones algunas veces complicadas o chocantes o impactantes sobre los eh, usuarios finales y, y en ello estamos. Eh, el nivel de, de ciberseguridad, eh, yo soy una persona que pienso, y creo que lo piensa mucha gente, no existe la seguridad 100% y por lo tanto siempre vamos a estar expuestos pero yo creo que estamos en un nivel adecuado y, además, estamos colaborando, con, por ejemplo, con, la, con SCASI en, en esta segunda parte, en temas técnicos. Y, bueno, eh, sobre todo yo quería hacer hincapié en la parte de la concienciación. Eh, yo llevo aquí ya muchos años y he, he ido viendo el recorrido que hemos tenido con la famosa ingeniería social, ¿no? que va muy asociada a, este, a esta concienciación, de que al principio recibíamos correos prácticamente en su pues por ejemplo, cuenta tuya caduca, puede aquí pincha, y había gente que pinchaba en el, en el enlace. Y ahora, hoy en día, eh, estamos recibiendo correos muy dirigidos con nuestro logotipo, con formularios muy bien diseñados, perfectamente en castellano, incluso con algún disclaimer de la UFV diciendo que necesitan nuestra contraseña por algún motivo X. Y seguimos cayendo. Entonces, esa es, eh, digamos, lo más importante de la concienciación. Tenemos que llegar ya a un nivel de conseguir detectar este tipo de ataques diarios y como usuarios de los sistemas de información saber que esto es un correo basura o de timo o chantaje y directamente... Eh, tirarlo a la basura, no, no, no dudar en ello. Y uno de nuestros retos precisamente en la universidad es inculcar esa concienciación que tal como somos aquí en la UFV queremos buscar una forma muy dinámica de hacer esa concienciación y a varios niveles porque evidentemente tenemos alumnos, tenemos profesores, tenemos empleados, tenemos directivos y tenemos que llegar a todos los lugares porque al final la brecha de seguridad puede estar en cualquier lugar. Bueno, um, me gustaría preguntar con cierta rapidez a cada uno uh, una tema más antes de cerrar, que es, aquí tenemos varios listos de, del grado de gestión de la ciberseguridad. ¿Cómo ves sus futuros? ¿Cuáles son los retos claves para ellos? Bueno, eh, futuro, tienen mucho futuro no van a tardar en encontrar empleo sin duda y bueno quizás el tema de la remuneración que todos le damos importancia pero el otro día leía una persona que seguía en tweet Dipap, ya te sigo <risa> eh, dice más importante que tener un buen salario y demás es tener un buen jefe trabajar en un buen entorno donde en realidad amplíes tus conocimientos, amplíes tus posibilidades donde te den esa capacidad de, de trabajar, de aprender incluso de liderazgo y un poco en la, en la línea de lo que estábamos hablando sobre el tema que hemos apuntado antes el tema de, las, de la inversión en infraestructura eso está muy bien, pero lo ha comentado aquí Santi es, si la gestión no tengo nada esto es como tener una buena puerta acorazada y dejar la llave puesta, ¿vale? lo hemos visto antes con un usuario Password de origen, es dejar la llave puesta entonces yo creo que él, creo que tienen un buen futuro y hay que encontrar esa empresa donde les ayuden a desarrollarse profesionalmente y también como personas no lo olvidemos Gracias Santi Pues yo voy en la misma línea en la misma línea que Ricardo eh, yo creo que el trabajo no, va, no les va a falta hay muchas vertientes por las que pueden tirar, puede ser más más el tema más técnico, más consultoría, más eh, tal. Sí que es verdad que la parte de la parte de consultoría da mucho juego porque ves, mucha, ves muchas cosas, pero bueno, te tiene que gustar también, te tiene que gustar, porque, bueno, te tiene que gustar si te dedicas más a la parte técnica o no. Pero ves, eh, la, ves de verdad la realidad de lo que está pasando, eh, y es y verdad que cuando llegas a la organización te sorprende todavía muchas cosas. Esto de lo del usuario password por defecto, o sea, no es que te pase aquí. Es que la realidad es muchas veces supera la ficción, porque eh, usuario pagos password por defectos. Eh, usuarios administradores que nos han cambiado, usuarios administradores gente que se va de la organización y cuando pasa no sé cuánto tiempo todavía siguen estando los usuarios eh, que se han llevado el tema del no hemos hablado de temas de, de fuga de información y nada pero eso está en la orden del día también o sea, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por, por proteger tu organización? ¿Hasta ya vamos hablando de lo que hemos hablado antes de los niveles de riesgo cuando hacemos las consultorías etcétera? ¿Qué es lo que te dejan? ¿El nivel de la implicación de la alta dirección esa formación y esa concienciación, sobre todo la parte de concienciación, a todos los niveles, tanto la alta dirección como de los usuarios, o de los alumnos en este caso, etcétera, pero tiene que ser a todos los niveles, porque si no, al final, falla. Eh, entonces, temas eh, del tema de la ciberseguridad, o tema de la seguridad, o tema de la ciberseguridad, que le ponemos la coletilla siempre del ciber, ¿no?, eh, no creo que haya ningún problema a estas alturas y con lo que está, las cifras que están dando, que se van a citar, no sé cuántos cientos de miles de, o sé, hablan de millones de, de, de usuarios y profesionales de, de, la privacidad, o sea, de la privacidad, de la seguridad, etcétera. pues eh, yo creo que en cualquiera de los ámbitos de la seguridad tanto técnica como consultoría, normativa, etcétera, no va a haber ningún problema. Es verdad que cuando haces también las cuotas de consultorías, auditorías y tal, la seguridad es una cosa que está, también está muy de moda esto del tema de la, de la seguridad 360, pues lo mismo. O sea, no hay que solamente ver cuando te dicen, "Oye, dime cómo estoy." Y dices, "Vale, pero cómo estás a nivel de qué? Tema de consultoría, regulatorio, contractual, etcétera. Analízame la seguridad de mis redes, cómo estoy a nivel de arquitectura." No nos olvida muchas veces. Eso de, yo tengo aquí mis sistemas y no tengo una segregación de las redes, no he hecho no sé qué, y tengo 27 firewall, tengo no, que no se gestione, etcétera La parte de cumplimiento normativo y regulatorio, la parte de arquitectura de las redes, cómo están mis sistemas, hasta dónde están eh, securizados. Otra de las redes, otra de las, de las, de las eh, vertientes, el tema de arquitectura, seguridad, todo el tema de hacking, otro día. dime cómo estoy y ahora mira a ver qué, qué, vulnerabilidades, qué vulnerabilidades tengo, cómo estoy. Si tengo los parches, y no tengo los parches, aquí nos olvidamos. Ponemos mucha seguridad, después eh, ahí sale en gestión de, haces una gestión de vulnerabilidades. ¿Es crítico o no? ¿Cómo es de crítico? Las altas, el que me han dicho que tal, no, me voy a esperar no sé cuánto tiempo, a ver si alguien lo ante regla antes, a ver si tiene problemas. De todas formas, to, todo eso que ha pasado, va pasando el tiempo y lo voy dejando. Entonces Se va acumulando, nadie lo mira, nadie lo gestiona y se queda, se queda ahí. Entonces, por un lado, la consultoría, la normativa, tema regulatorio tema de arquitectura de seguridad, tema de hacking, o sea, tienes muchas vertientes las que se puede puedes ir y puedes dedicarte, pero nos tenemos que centrar mucho también en la parte de la gestión de cómo se gestiona, que está bien gestionado, hasta dónde estoy dispuesto a llegar, dónde está mi nivel de riesgo aceptable, qué cosas voy a hacer, pues ser temas presupuestarios o temas porque por las circunstancias de, del mercado de la economía, de la situación del país hay muchos muchos temas que influyen cuando hacemos ese análisis de contexto de la organización al principio, es lo que te va a influir y lo que tienes que ver, quiénes son tus stakeholders tus, tu personal ah. tienes que ver todas las vertientes y analizarlo, en función de eso tomar decisiones todo ese, eh, ese juego de, de, de cosas que te da el tema de ciberseguridad o tema de seguridad, en cualquiera de los ámbitos yo creo que a futuro en un futuro cercano no creo que haya ningún problema Animaros a que sigáis. Que trabajan. <risa> um, Jesús y, y Mario, ¿cuánto tiempo tengo? Vale, ok. Uh, una, una pregunta rápida. Um, hemos oído mucho esta mañana sobre privacidad, reglamento, leyes, con la velocidad con que va cambiando la tecnología, con ese crecimiento exponencial que tiene, ¿qué es la realidad de la eficacia de regulación hoy en día o mañana? Mm. Eh, yo voy a, voy a enlazar esta pregunta con una coletilla al respecto del tema que venimos cerrando. Lo primero decirles a todos aquellos que estén interesados en este sector que el futuro es, el futuro es vuestro absolutamente, precisamente por lo que tú estás comentando eh, Robert, porque no solo es eh, tal el reto al que nos estamos enfrentando hoy sino al que nos vamos a enfrentar dentro de los próximos 10 años, o sea, la, la revolución a nivel eh, tecnológico que vamos a vivir en los próximos 10 años nos va a llevar a que la demanda de profesionales en este sector eh, se multiplique muchísimo más eh, de lo que a día de hoy es demandada. Es decir, retos como cuáles, retos como eh, la interconexión cada vez más de los propios dispositivos personales. Ahora mismo ya te, empezamos a tener dispositivos que, que se hablan entre ellos, pero es que esto va a aumentar, van a disminuir de tamaño. Eh, llegará el momento en el que los tendremos también implantados o ya los tenemos implantados incluso, como comentaba DiPak, por el caso de los marcapasos. Lo vamos a vivir también con el coche conectado y autónomo que va a llegar Mm, al final son tales los retos a los que nos vamos a enfrentar que esta demanda va a existir. Y enlazo con la pregunta eh, eh, que me estabas planteando, Robert, porque efectivamente es tal la velocidad con la que está evolucionando la tecnología que la reglamentación y la regulación y la ley eh, no puede seguir ese, esa misma velocidad. De hecho, no, muy raramente han conseguido igualarse. Normalmente la tecnología siempre ha estado por delante y siempre la regulación y la legislación por detrás. Y el reto al que nos enfrentamos es muy grande, eh, porque de hecho con la, la legislación actual de protección de datos estamos cubriendo eh, ya un punto importante, pero queda mucho más por hacer, mucho más por hacer en el sentido en el que eh, Mucha gente todavía no es consciente y vuelvo eh, a la coletilla de la, de la um, concienciación de cuál es el impacto eh, de compartir eh, información entre ellos. Eh, yo no sé si eh, aquí los presentes eh, conoceréis la web de la Oficina de Seguridad del Internauta. Es un recurso gratuito eh, que depende de, de INCIBE, donde publican cantidad de contenidos para poder... Eh, en fin. ...ayudar a la gente en ese trabajo de la concienciación. he estado revisando esta mañana, había por ahí un, un recurso muy chulo... ...que publicaron a finales del año pasado, eh, que se titulaba... ...lo que han pedido los ciberdelincuentes a los Reyes Magos. Por ejemplo, aquí lo que es, eh, es una infografía muy chula y aparece, por ejemplo... ...lo que cuesta encontrar, ya no solo en el mercado B, sino en el mercado A... Datos como fotos, vídeos, cuentas de correo, documentación de identidad... Por ejemplo, para que os hagáis una idea, datos de cuentas bancarias y ya en función del saldo que dispongan, pues a partir de 30 euros. Y en aquellos países fuera del ámbito de protección europeo, estas cosas eh, siguen, eh, siguen comprándose y vendiéndose, es decir, se siguen comerciando con total impunidad. Entonces, al final, la legislación, eh, en la medida en la que como ciudadanos europeos a día de hoy pues tenemos ese marco del Reglamento de Protección General de Protección de Datos que, que nos ampara, eh, es cierto, pero de nada sirve. Uno, si los usuarios eh, no estamos concienciados de cuáles son nuestros derechos y los exigimos de esta manera. Y dos, si las empresas no terminan de ponerse al día con ello. Luego, el reto es importante podríamos seguir hablando incluso de, más allá de la protección de datos eh, personales o privados, de la regulación en otros ámbitos, como puedan ser, por ejemplo, las infraestructuras críticas, que es un poco el que más, el que más conocemos. Eh, simplemente por dar una nota muy rápida, eh, en Francia, para poder operar, eh, dentro de las infraestructuras eh, críticas, las empresas eh, que se dedican, por ejemplo, a la auditoría de sistemas de, eh, de información, necesitan tener una habilitación eh, que otorga, eh, que concede la NSA francesa, la, la ANSI, sin la cual eh, tú no puedes auditar pues, a lo mejor una infraestructura crítica, como sea un aeropuerto, una central nuclear, eh, infraestructuras de transportes, etcétera. Eso que estamos viendo en Francia y en Europa cada vez más lo vamos a empezar a ver ya también en España. Vamos un poquito con retraso, pero ya se está trabajando para que exista de igual manera una regulación que eh, permita que solo aquellas eh, empresas que tengan esa habilitación trabajen en eh, entornos tan críticos como estos. En fin, se está trabajando, pero siempre hay que apuntar a objetivos ambiciosos. Muchas gracias. Un, una última palabra de Mario. Gracias, Robert. Eh, bueno, lo primero es decir que futuro eh, lo tenéis completamente eh, todo, porque va a haber, yo creo que va a haber demanda de, de profesionales eh, ya mismo, la hay, y la va a haber más a futuro porque realmente la ciberseguridad junto con la privacidad de los datos, como os ha dicho esta mañana, están unidas. Entonces, prácticamente hoy en día, todo proyecto que tenga algún tipo de implicación tecnológica va a necesitar de algún tipo de profesional de la ciberseguridad. Entonces, eh, ahí habrá muchas ramas de, de especialización, pero yo creo que es una, digamos, un futuro bastante, bastante prometedor lo que es la ciberseguridad. Eh, Respecto a, a la aplicación normativa y eh, reguladora, y legislativa, es lo que se ha dicho esta mañana. Hay distintas velocidades. La tecnología va a la velocidad que va, y que va muy rápido y que cambia constantemente. Y los temas legislativos y leyes, como al final son negociaciones entre gobiernos, países, etc., va muy lenta. Entonces, siempre va a ir por detrás de la, de la tecnología. Y bueno, este nuevo marco de regulación que ha salido, o la nueva ley de protección de datos... Eh, yo creo que va en, en el buen camino, eh, va a ayudar a, más a los usuarios, yo creo que a las propias empresas, pero como se ha dicho, hay, hay bastante indefinición de cómo poder tratar esos datos o qué poder hacer, pero es cierto que es una ley que se sacó para proteger a los usuarios y yo creo que va en el buen camino, pero es muy fácil que quede obsoleta o que se empiecen a encontrar lagunas eh, en esa en esa legislación que la tecnología ya habrá, digamos, eh, sobrepasado y estará en otra cosa. Muchas gracias. Pues pasamos al siguiente ponente para clausura. ¿no?